Eso en 1997. ¿Quién será campeón del torneo Guardianes 2021? Participe, vote en nuestra encuesta Cruz Azul o Santos. Es la séptima ocasión que Cruz Azul llega como líder del torneo a una final del fútbol mexicano. En ninguna de las seis anteriores ganó. Es la quinta ocasión que Cruz Azul llega con una ventaja de 1 por 0. Perdió la final. ...el 50% de las veces en aquella ocasión. A ver, eh, José Luis Sánchez, hola, ¿cómo tiene que presentarse Cruz Azul mañana en contra de Santos? ¿Está en casa? ¿Está en su gente? ¿Tiene la ventaja de uno por cero? ¿Ya no está su padre, el América? ¿Ya no están los Pumas, los suertudos de los Pumas que les eliminaron el torneo pasado? ¿Ya no está Tigres? ¿Ya no está Rayados? ¿Ya no está el campeón León? Fernando Hernández, tienen un buen récord con Fernando Hernández, además... ...aunque hay 40% de probabilidades de lluvia... ...y hay finales que Corazul ha perdido con la lluvia... ...¿cómo tiene que presentar este partido? ...este partido, pues Chévez... ...perdón Paco, por siempre... ...sabes, uno viene preparado con todo, ¿no? Eh, ¿no? Bien, bien, bien, bien... ...con lo último que estás diciendo... ...este señor Reynoso con un paraguas, ¿no? ...para que no... no que... Okay. Por, por, ...por lo último, porque por todo lo demás... Desde la fecha 8 o 9... Este, vaya, Vengo viendo que Cruz Azul, cada partido te lo hace diferente, cada, cada rival te lo juega diferente y a cada rival le gana. Ha sufrido, la, ha sabido sufrir la, la liguilla contra Toluca, contra Pachuca y contra el mismo Santos. Pero siempre han salido erguidos, siempre este sufrimiento lo han llevado, lo han llevado muy, muy honestamente, muy bien. Y entonces... Escuchaba yo a Jared hace rato, yo no sé si vaya a salir con tres delanteros o vaya a salir con, con tres fierros atrás y dos y do, doble, doble lateral. De la manera en que salga, jura lo que lo tienen totalmente estudiado, visto, puesto y no veo, con todo respeto a Santos, con todo el respeto porque mira que uh. han, han ganado muchas cosas, muchas cosas ha ganado Santos este torneo, muchas cosas y no creo que se hayan planteado ser campeones desde un principio, pero no veo cómo Santos mañana le haga nada otra vez a Cruz Azul, yo, yo insisto, Cruz Azul es el campeón. Insisto, Cruz ah, Azul es campeón, ah, pero hace, hace okay. mucho tiempo lo dije, mucho tiempo. Okay. En, ¿Tú no lo ves, Jared Borgetti. ¿Tú sí ves que Santos puede ser el campeón todavía? Pues es que no tiene que anotar cuatro goles, ni tres. Uno. Tiene que anotar Dos. uno para que el partido se vuelva, se vuelva a abrir y, y eso eh, es, es alcanzable. Aquí la cosa obviamente que, que tienen contra Santos es que fue de los peores visitantes y fue de los que menos goles anotó de visitante. Así es que sí, es un handicap en contra. Jugando contra un equipo que, que lleva tres partidos consecutivos dejando en cero a, a la portería, entonces claro que es, es algo complicado lo que tiene enfrente Santos Laguna. Pero son 90 minutos donde tienes que hacer tu mejor fútbol, que es el último partido del torneo, estás donde los otros 16 equipos quisieran estar en una final, así es que si no sales a buscar y a dejar todo dentro de la cancha en estos 90 minutos para eh, alcanzar el triunfo, pues entonces eh, eh, no sé a qué, a qué va Santos al a estadio Azteca. Eh, creo que tiene la capacidad, sí, sí tiene la capacidad. Y para mí creo que dependerá mucho también de la formación que mande Cruz Azul al, a la cancha. Ok, Va, con ese sentido, retomando lo que dice Jared ¿Qué sería lo óptimo para Cruz Azul en cuanto a una formación? Cuatro en el fondo, sus tres sólidos mediocampistas, Paul Fernández, Vaca y Romo, eh, un solo centro delantero, dos hombres acompañándolos por los costados, o usar dos mediocampistas y dos elementos como centros delanteros y otros dos por los costados, o en un tercer caso, la línea de cinco. Pero a ver, ¿qué sería lo óptimo en ese sentido, Paco, para Cruz Azul? Es que ha probado de todo, Juan Reynoso, ha probado de todo. Aprobado de todo y en todas ha acertado. ¿no? Por ejemplo, yo, yo le preguntaría a Chelis, como director técnico, eh, ¿qué diablos, qué diablos tenía que hacer el Cata Domínguez, constantemente jugando de lateral izquierdo, de lateral derecho? Ya sabemos que sí podía jugar ahí, y si lo ponías de contención, iba a jugar de contención, y si lo ponías de extremo derecho, te iba a jugar de extremo derecho. El Cata Domínguez es central, es central. Y todos los técnicos que pusieron a Alcata en diferentes lugares pues, se tendrán que estar arrepintiendo. Y hace un gran, un gran eh, eh, tándem ahí con Aguilar en la central. Y después de lateral, pues mira, por ejemplo, pones a Rivero, que te funciona en cual, indistintamente por izquierda por derecha, o pones a Aldrete, que tiene mucho oficio, y Escobar, que ha ido creciendo ¿no? como buen central paraguayo, porque él vino como central y bueno, lo han puesto ahí, pero principalmente de lateral derecho, y te funciona a la perfección. Y luego le seguimos, ¿eh? porque en el medio campo de repente ha prescindido de vaca pero cuando lo pone funciona, y a Romo ¿Sí? lo coloca donde tú quieras, y después ha jugado con, con eh, la gente por fuera, ahora Alvarado por cuestiones, por circunstancias ajenas al fútbol, eh, tuvo que prescindir de él, y a quien pone le funciona. No hay ningún problema en ese sentido. Y juega con el cabecita, pero si mete de cambio a Santi, le da resultado. En fin, a Yotun de repente lo manda a la banca, pero cuando juega, donde juegue le va a funcionar. Entonces, lo que tú me quieras decir, donde quieras que juegue Cruz Azul puede jugar. Y además, y principalmente tiene en este momento al mejor portero de la liga, porque tú no puedes ser campeón si no tienes un buen portero. Así de fácil. Entonces, tiene todo Cruz Azul, pero Álvaro, Ah, bueno, agregar algo. Tú dices pero el que Corona no, ha fallado en finales, Paco, ¿eh? Sí, no, no, bueno, sí, pero pero pero esta Contra liguilla… de Monterrey, errores de está él tantita. Ah, bueno, pero es que tú tienes, 2018, una, tienes una memoria privilegiada Pero una memoria selectiva también Porque <risa> en todas vayan los de Cruz Azul cuando todos los de la historia de Cruz Bueno vayan, Paco, pues vayan. ¿cuántas finales han perdido? No. Sí, pero, pero han llegado Álvaro, han llegado. Y si no están por ejemplo Tigres, León, Ajá. América Todos los que mencionaste Es porque no hicieron ver, méritos Paco, porque no siempre he tenido una duda Siempre he tenido sí. una duda y lo, y lo pregunto con la curiosidad La del 99, que tú estabas ahí ¿Tú sí. no estiras la pierna por temor a autogol? No, tienes que volver a ver la jugada. Ok, ok. Estamos formados, estamos formados Lupe Castañeda, un servidor, Ajá. Juan Reynoso y Omar Rodríguez. Ah, la sí. pelota nos, La pelota nos pasa a los cuatro. Ok. Pero okay, yo, okay. pero en mi posición la pelota me queda muy lejos. Ya, eh, ya okay. Sí, no, okay. no, pero... pero ok. Pero, pero pero, es increíble que nos hayan hecho ese gol, es increíble, ¿no? eh, por sí. supuesto. Y yo puedo decir que empezando por mí, eh, sin lugar a dudas, y además caímos en un, en un gran exceso de confianza. Pero, pero después de eso pasaron muchas finales que se perdieron en penalties, que se perdieron eh, en el partido de ida, que se perdieron por miedo, sí. que se perdieron… en fin, pero este Cruz Azul no, Álvaro. Y nada más para terminar, si pierde Cruz Azul no va a ser por sus fantasmas es porque hay un rival que le puede ganar, porque es un partido. Cruz Azul, los fantasmas de Cruz Azul, Juan Reynoso ya los espantó, ¿eh? ya los espantó. Pero los fantasmas vuelven, vuelven en cualquier momento. Eh, Chelis, los cuerpos técnicos… Así como bueno, los aficionados que se suben a los triunfos. Ok, también, también, también. también. Pero, espérame. Eh, Jared, eh, Chelis, los cuerpos técnicos se plantean varios escenarios. No sé si esos escenarios se los transmiten a sus jugadores. Tú me podrías decir que sí o que no. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que reaccionar Cruz Azul si Santos le anota el 1 por 0 del partido de vuelta en los primeros? ¿Qué te gusta? 15, 20 minutos. Con la misma tranquilidad. Okay que lo hacen cuando anotan, pienso yo, porque eso es lo que ha, eso, eso es lo que ha transmitido, por lo menos desde la televisión, lo que transmite la banca de Cruz Azul, es una, una, una, una, una como que ya no lo sabemos lo que va a pasar. ¿no? El, el siguiente el capítulo, ah, ya lo vi, este ya lo vi, ahorita sale el caperucita y se come al lobo, como que ya todo lo vieron, porque ya todo lo planearon, porque ya todo lo saben. Este, he criticado tanta. Tanta inteligencia, y misma que, que el señor Reynoso se refiere en sus conferencias, hoy fuimos inteligentes, hoy fuimos uh -huh. inteligentes, siempre uh -huh. son inteligentes, hasta el otro día dije, hasta que dejan de serlo. Pero es que cada día son más inteligentes, porque tienen for, ellos forman desde la fecha 8, uh -huh. hacen diferentes cuadros,